Tengo una crisis creativa Te platico, uno de los objetivos que yo tenía al momento de hacer este video Era desafiar mi creatividad El objetivo era entregar un video diario durante el siguiente mes Totalmente diferente De diferentes formas, diferentes formatos, diferentes dinámicas, diferentes temáticas El objetivo era desafiar mi creatividad para ver qué tanto podía hacer Y esto es algo que yo ya sabía que iba a pasar Pero pensé que iba a durar un poquito más Iba yo a aguantar más pero sí, llegué a una crisis creativa. La verdad es que el día de hoy no sé qué hacer, no sé qué contarte. La verdad es que mi vida no es tan interesante. Todos, además, estamos en un lockdown. Entonces, pues todos estamos en cuarentena, nadie podemos hacer nada. Realmente, pues todo se queda a lo que yo sé y lo que te puedo decir. Y muchas de las cosas que yo sé son aburridísimas y no quiero que te aburras. Mi objetivo no es ir por ese camino. Para eso están los podcasts. Y desde... De hecho, en los podcasts es súper diferente de que tienes... Alejandro Girón, de Podcast, que es un poco sobre mi vida y mi experiencia y como mi crecimiento personal y está Alejandro Girón, emprendedor, que habla sobre temáticas un poquito más dirigidas hacia el emprendimiento pero te digo, al final no quiero como irme como por esa tendiente quiero ir algo más como eh, comedia o platicarte mi vida o sí, como expresar un poco más hacia Alejandro ¿Quién es Alejandro? y ¿qué hace Alejandro? Entonces, pues ahorita estoy quebrado, no tengo la verdad ni idea de qué hacer Entonces te quiero, te voy a platicar acerca de las cosas que yo hago para ser más creativo Que me ayudan a mover mi creatividad, porque es algo que nos pasa a todos O sea, no solamente soy yo, nos pasa a muchas personas Y es que nos dan crisis creativas y muchas veces no sabemos qué hacer No sabemos qué, qué nos puede ayudar, qué no nos puede ayudar Entonces esto creo que te podría ayudar a encontrar la solución a tu crisis creativa Entonces ahí te va Primero que nada es los contenidos. Yo soy un creador de contenido, entonces me gusta ver otros creadores de contenidos. Esto puede ser desde podcast hasta YouTube, Netflix, lo que sea, lo, cualquier cosa que te dé inspiración. Esto lo hace mucha gente, los comediantes en comedia, para poder inspirarse. Alejandro ve de todo realmente: tanto gameplays, yo sé qué vergüenza, hasta Matia Vela, que es un crack. Uf. Entonces, básicamente es agárrate de los contenidos, busca los contenidos que más te gusten y empieza a consumirlos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver a Jacob Wong, que él hace noticias, pero me gusta mucho la forma en la que él transmite su energía y sus conocimientos por medio de las noticias. Y es algo que yo quiero hacer por mi vida, quiero transmitirte lo que yo sé... O mis opiniones acerca de varias cosas. Entonces, ciertas cosas que hace Jacobo Wong, pues yo las veo y las observo. Y no las copio, sino que me inspiro de ellas. Como por ejemplo, Jacobo Wong pues, saca mucha energía y tiene una forma de ser que lo caracteriza mucho. Que tiene mucha adrenalina y como que habla demasiado. Y es algo que yo me he dado cuenta. Que es mucho mejor si soy más dinámico y si hablo y si levanto la voz y bajo la voz y todo. Es mucho más entretenido para ti que si yo estuviera hablando de la siguiente forma. Si yo estuviera hablando bajito, con una tono constante, no moviera mis manos y solamente me vieras enfrente de la cámara, yo... Entonces la verdad, hay que ser un poco más dinámico y si hay que moverse más, entonces ahí está el detalle. Y como habrás visto, pues, sí ayuda un poco. Hey, man, I'm not going to ask you to appear in the video, I'm just... <risa> sorry, sorry, sorry, I understand. No, no, no, no, don't worry, don't worry, I'm talking about that. Bro, but I have a call at 8, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. Let me finish, I'm going to no, finish no. now. It's 5 seconds, 1 minute. Ok, entonces, otra de las cosas que me sirve muchísimo, muchísimo para hacer contenidos Es inspirarme con música Yo soy una persona a la cual tú le llegas por medio de la música No las letras de las canciones en sí, sino la música, el tono de la canción Y, de hecho, el grupo que te voy a recomendar no canta, solamente es música Porque muchas veces... Pues me pasa que a mí me gusta mucho escuchar a J Balvin o Morad Y me pongo a cantar las canciones y no termino siendo tan productivo como me gustaría Entonces, lo que yo busco son canciones que no tengan letra Entonces, aquí está mi salvación <risa> Rodrigo y Gabriela son la mejor banda para ser inspiradoras De verdad, escucha, date la oportunidad de escuchar algunas de sus canciones Son increíblemente inspiradoras y a mí me gusta mucho la guitarra y me gusta cómo Juegan con la guitarra y hacen percusión y hacen mu muchos instrumentos que se escuchan en la canción solamente son las guitarras, o sea, percusiones y todo son de la guitarra y es algo que me encanta de ellos. Otra fuente de inspiración y yo sé que todo el mundo te lo ha dicho y si te lo han dicho es por algo hermano, imagina que hay café aquí, café, el café es una maravilla. Es la razón de existir de muchas personas Y la mía también Si todo el mundo te dice que el café ayuda a ser más creativo y más productivo Es por algo hermano Si todos te lo estamos diciendo es por algo Otra de las cosas es que esta plataforma me da la oportunidad de dar un mensaje Mensaje que no quiero arruinar No quiero estar subiendo mugrero Y la verdad es que tengo trabajo, tengo proyectos Y tengo varias cosas que hacer Aparte del video y no quiero dejarlos atrás Yo sé que este es el video que subo después de dos días Tengo que buscar la manera de... Crear más contenido Mi conflicto es que es muy complicado Pero ya, ahí van viendo cositas Entonces, por mientras Vamos a ir sacando estos episodios de Cómo mejorar la creatividad y Girón siendo creativo Creo que es el día del video de hoy Es, en parte... Es en parte mostrarte a ti por qué no he subido video Y además pues subiendo un video Porque tengo que subir video Es parte de mí Es una Es una promesa que me hice a mí mismo Y que hay que hacer Entonces espero que te haya servido esto Y nos vemos la próxima semana Bye